escrito del proceso de barrio con para que todos los carnavales de la ciudad se junten en un solo carnaval, no sé si el año entrante o dentro de 10 años o dentro de 20 pero eso va a pasar ya cuando tú tengas 120 años estamos todavía ahí. y dice así, repitan conmigo ya llegaron los tambores cuando digan así en las piernas en la barriga con los pies Vamos a repetirlo Ya yeah, llegaron los tambores Eso, entre más suene, más duro y se le dé al piso Nuestros antepasados que están debajo de la tierra Van a decir, arriba en la 13 se empezó a calentar el carnaval Y vamos a mandarle regalos y nos van a mandar papitas, fritas, chocolates y todo <risa> Repitamos con más fuerza Ya yeah, yeah. Ahora se colocan la mano en el corazón y tocan en el corazón La alegría del corazón A ver, La alegría del corazón Eso. Y cuando yo diga a los pueblos de colores levanta la mano y señalan todos los pueblos Incluyendo las comunas, la comuna 13, todos los carnavales de la ciudad Y de todos los pueblos del mundo ya, ah, vamos vale, a repetirla, ya llegaron los tambores, la alegría del corazón a los pueblos de colores. Con todo, con piernas, manos y todo, ya la rumba se formó. Carnaval carnaval carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval. Ya llegaron los tambores, la gente al corazón, a los pueblos de colores. es el saludo que nos traía, un saludo a Cachimanos, a Val, a todos los bienes de la Comun,